Es un voto muy duro, así que sea que exista compra de voto o sea que no, el voto de Correa, que es un voto eh, muy, muy centrado en, en clases más bajas, clases populares más humildes, es un voto muy leal porque Correa, para esa gente, eh, sí, fue, sí fue algo positivo, porque mejoró en cierta medida sus condiciones de vida y los acostumbró a cierto rentismo a través de bonos de pobreza a través de misiones de ayuda social, todo financiado con, con dinero público, con gasto público, por supuesto, entonces es un voto acostumbrado a, a la figura del, del presidente fuerte, del presidente autoritario y acostumbrada al clientelismo, entonces generaron lealtad, generaron condicionamiento social. De ahí, que pueda darse una compra de votos, puede darse, pero en general, ¿en qué medida se está dando y en qué medida es factible? O sea, pueden prometerte, pero no te están dando dinero para que, para que votes por un candidato. Sí, y justamente nos refería a este tema eh, y después volver sí, a la cuestión un poco más política. Eh, nos pregunta eh, García Carmona, nuestro amigo Ángel, si no sería conveniente valorar el blockchain para asegurar la integridad del proceso. No hay tecnología de blockchain en, en el conteo electoral en, en el Ecuador. No se ha implementado. En general, el blockchain en el Ecuador es simplemente para un grupo de gente que estamos al tanto de cómo funciona y es sobre todo con criptomonedas. Así que no, no existe utilidad práctica. El conteo es físico, al menos en, las, en los distritos y en, lo, en las juntas locales. Después de eso se hace un conteo de las actas ya a nivel provincial. Y posteriormente se, se da un resultado estimativo. O sea, también hay, hay exit polls. Eh, al, después, de, al, después de las elecciones hay algunas eh, agencias eh, estadísticas y eh, de inteligencia.